Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor. Me vale madre quién eres tú, ok? Esto es un asalto. Carlos, ¿ya pagó el gancito? Pues pues no, todavía no. ¿Ya pagó por esa arma? Qué no, mames, yo la traía desde mi casa. A ver cómo me comprueba que no la agarró de aquí. No mames, no venden armas aquí. ¿Pagaste por ella o no? Pues no, pues póngalo. güey, pero es mía. Tenemos cámaras de seguridad para saber si te la robaste o no. Pues míralas, güey, no me la robé. Pues entonces dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey. Carlos, ponte el pinche pantalón. Ah, chavales, se siente bien rico. Y tú paga el pinche arma, no te hagas pendejo. Te juro que es mía, güey. Mira, hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo. A ver si es cierto. A ver si ¿sí es cierto uh... Ah, no mames, si ¿sí es cierto Te dije, imbécil Bueno, cabrón, todos se pueden equivocar, ¿ya? No, güey, desconfiaste de mí Ah, güey, perdón